Estaba parado, estaba corriendo. Estaba entrenando cámara de tiempo. Subiendo el Ki y ellos dicen que saben que merece. No estaba parado, estaba corriendo. Estaba entrenando cámara de tiempo. Subiendo el Ki y ellos dicen miran saben que merezco. No estaba parado, estaba corriendo. Estaba entrenando cámara del tiempo. Subiendo el Ki y ellos dicen que miran saben que merece. No estaba parado, estaba corriendo. Estaba entrenando cámara del tiempo Subiendo al key y ellos insectos Ni ni saben que merezco Me siento Eren de héroe villano En solo un segundo Me muerdo las manos Sé que si titán, esperen su turno Me quieren bajar y ni subir Eso es absurdo Sé que me temen, como matarla, tengo yo su oculto, jugando en primera like a Premier League, sorprendo como le hice este tengo mis problemas, por ello sufrí, resurjo los temas, soy ave Phoenix, dejé atrás el apodo del lid ahora hice porque soy así, vengo mucha moja Ali tengo muchos planes, Manuel Pellegrini. A mí me quieren con Maprimmy y como románta gorra Spear Ando tranquilo bebiendo Martini, ni sé a dónde ir. Estoy perdido en mi propio cine, astuto como un tinterín. En la vida hay demasiado mortis, solo cuento con un rit. No estaba parado, estaba corriendo, estaba entrenando, cámara del tiempo, subiendo el ki y ellos esos pianistas que merezco. No estaba parado, estaba corriendo, estaba entrenando, cámara del tiempo, subiendo el ki y ellos esos pianistas que merezco. No estaba parado, estaba corriendo, estaba entrenando, cámara del tiempo. Subiendo el ki y ellos dicen set Me miran y saben que merezco No estaba parado, estaba corriendo estaba entrenando cámara cámaras del tiempo Subiendo el ki y ellos dicen set Me miran y saben que merezco Marigato y más.